hola cómo estás en este video se va a explicar cómo comunicarse con atención al cliente de movistar nicaragua por llamada actualmente movistar nos informa que el canal de atención al cliente es por la aplicación de whatsapp sin embargo esta opción no es muy conveniente porque se tiene que esperar tiempo para obtener respuesta de parte del operador Existen dos formas para comunicarse con atención al cliente por llamada. La primera forma es marcando la línea gratuita asterisco 611, seleccionando la opción 1 y digitando 210 o 210 y te voy a mostrar cómo hacerlo. Seleccionas teléfono. Marcas asterisco 611, llamas. Para telefonía celular presiona 1, para Movistar Hogar presiona 2. Entonces marcas la opción 1. Estimado cliente, gracias por llamar y a servicio al cliente Movistar, es un días. placer atenderte. Espera unos momentos mientras consultamos su información. Su llamada será transferida con un ejecutivo de atención al cliente. Por favor, espere en la línea. Entonces, como puedes observar, de esa manera, eh, tú puedes comunicarte con un operador de atención al cliente eh, marcando el asterisco 611. La segunda forma es... Es marcando la línea gratuita de Movistar TV 7877000, seleccionando la opción 3 y te voy a enseñar cómo. Marcas 78 77 7000 Para soporte Movistar TV, presione 1. Para soporte Internet Hogar, presione 2. Información y ventas, presione 3. Entonces, eh, seleccionas la opción 3. Gracias por llamar a Movistar, le atiende Carla, con quien tengo el gusto. Entonces, como tú puedes observar, esa es eh, la segunda forma en cómo tú puedes comunicarte con atención al cliente. Ahora, si en tu país es de otra manera, déjame tus comentarios. Si te gustó el video, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete.